Segundo de Crónicas, Capítulo 7 Cuando Salomón terminó de orar, bajó fuego del cielo, y quemó el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. Cuando todos los israelitas vieron el fuego que descendía y la gloria del Señor en el templo, se arrodillaron e inclinaron el rostro hacia el suelo, adoraron y alabaron al Señor, diciendo, Es bueno, su amor confiable es eterno. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor. El rey Salomón ofreció un sacrificio de veintidós mil reces y ciento veinte mil ovejas. De este modo, el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos, y también los levitas con los instrumentos musicales que el rey David había hecho para dar alabanzas, y que David había utilizado para alabar. Cantaban, porque su amor fiel es eterno. Frente a ellos, los sacerdotes tocaron las trompetas, y todos los israelitas se pusieron de pie. Después Salomón dedicó el centro del patio frente al templo del Señor. Allí presentó los holocaustos y la grasa de las ofrendas de amistad, ya que en el altar de bronce que había hecho no cabían todos los holocaustos, las ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas. Luego, durante siete días siguientes, Salomón celebró la fiesta con todo Israel, una gran reunión que llegó desde Levo, Amat, hasta Wadi, de Egipto. El octavo día celebraron una asamblea final, pues la dedicación del altar había durado siete días, y la fiesta otros siete días. El día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a su casa. Todavía estaban celebrando y muy contentos por la bondad que el Señor había mostrado a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Después que Salomón hubo terminado el templo del Señor y el palacio real, habiendo realizado con éxito todo lo que había querido hacer para el templo del Señor y para su propio palacio, el Señor se le apareció por la noche y le dijo, He escuchado tu oración y he elegido este lugar para mí como templo de sacrificio. Si yo cerrara el cielo para que no lloviera, o mandara a la langosta a devorar la tierra, o enviara una plaga entre mi pueblo, y si mi pueblo, llamado por mi nombre, se humillara, llorara y se volviera a mí, y se apartara de sus malos caminos, entonces yo iría desde el cielo, perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. Ahora mis ojos están abiertos y mis oídos prestarán atención a las oraciones que se ofrezcan en este lugar. Porque he elegido y consagrado este templo para que se me honre allí para siempre. Siempre velaré por él y lo cuidaré, porque me importa mucho. En cuanto a ti, si sigues mis caminos como lo hizo tu padre David, Haciendo todo lo que te he dicho que hagas Y si guardas mis leyes y reglamentos Entonces me aseguraré de que tu reinado sea seguro Yo hice este acuerdo con tu padre David Diciéndole Siempre tendrás un descendiente que gobierne sobre Israel Pero si te alejas e ignoras las leyes y los mandamientos que te he dado Y si vas a servir a adorar a otros dioses Entonces te quitaré de la tierra que te di Desterraré de mi presencia este templo que he dedicado a mi honor, y lo convertiré en objeto de burla entre las naciones. Este templo que ahora es tan respetado, se estropeará de tal manera que los transeúntes dirán, ¿Por qué el Señor ha actuado así con esta tierra y con este templo? La respuesta será, ¿Por qué han abandonado al Señor?, el Dios de sus padres, que los sacó de Egipto y se han aferrado a otros dioses, adorándolos y sirviéndolos. Por eso el Señor ha traído sobre ellos toda esta angustia.